¿Qué tal, gente? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de La Cuatrifuerza, edición especial. En este caso, eh, valga la redundancia, estamos haciendo este capítulo especial eh, con nuestra invitada, Chio. Muy bienvenida al programa. Eh, para hacer una breve explicación de por qué estamos haciendo este capítulo especial, Básicamente es un esfuerzo por tratar de abordar el tema que vamos a abordar de la forma más responsable e informada posible porque vamos a estar haciendo básicamente una, una columna, una especie de columna de opinión sobre todo lo que está pasando con Activision Blizzard y cómo eso eh, ha repercutido en la industria. Eh, y cómo estos casos también se, se ven en otras en otras áreas de la industria, en otras empresas de distintos niveles y también un poco en la, en la escena latinoamericana, ¿no? Así que por ahí va un poco el programa de hoy. ¿Etarú? Sí, hola, eh, que estaba esperando que me saludara para, para sí, participar. Es la primera sea. vez que hago la intro, así que estas cosas van a pasar. Eh, no, <risa> no, no importa. Pero bueno, primero que todo, como habíamos dicho un poco antes de iniciar la, la grabación, gracias Chivo por estar con nosotros. Eh, siempre agradecido de tener tu input para la gente que no lo conoce Chivo, eh, Chío. está muy relacionado con el tema de la investigación social, eh, todo lo que involucra el, el tema del desarrollo de videojuegos a nivel de industria y a nivel, nivel de usuario también y todo la, el tema cultural que va asociado a eso eh, a nivel casual y a un nivel también un poco más <risa> profesional también pero tío, uh -huh. si querés, para empezar, ¿por, qué no? por favor, tú cuéntanos un poco más sobre ti para que, para que la gente que nos escuche también sepa un poco de ti Muchas gracias por invitarme eh, para quienes no me conozcan, yo soy Tío, mis padres dicen que me llamo Rocío ni eres. Eh, nombre que no he utilizado no ser sé que sea cuando te que cobrar dinero, o cuando me van a retar. <risa> <risa> eh, soy socióloga y me he especializado un poco sobre la marcha en temáticas en relación a videojuegos. Un... Es como hacer sociología de los videojuegos. Y eso va, he eh, trabajado en temas de profesionalización de eSports. Estoy ahora eh, dentro de un grupo que trabaja temáticas de género de mujeres que se dedican a los videojuegos, ya sea generadores de contenido, jugadoras o deportistas de alto rendimiento en Able Hispana, con sede en México. Soy profesora de experiencia de usuario, específicamente de principios de User Research en la carrera de Diseño y Desarrollo de Videojuegos de la Universidad SEC. Tengo investigaciones en economías alternativas y solidarias. Y bueno, tengo un podcast y me dedico a hacer difusión científica por Instagram con distintas cosas en relación a videojuegos. Un poco, qué es lo que hacemos con los videojuegos, qué hacer los videojuegos con nosotros y cómo nos relacionamos. Ahora me siento un poco mal porque siento que simplifique demasiado el ¿Sí? perfil de chico. No, pero... no se preocupen. Eh, es que cómo le explicáis a alguien. Yo creo que ustedes me van a entender o tú por lo menos Metal. Cuando tú dices que otros videojuegos, eso es como, eso podría ser muchas cosas, pero efectivamente es lo que nos hace. Ah, no, sí, es, es clásico, ¿cachai? Que tú dices que tú estás trabajando en videojuegos y la gente inmediatamente asume que tú estás como literalmente con una Play 4 al lado y estáis haciendo como monos 3D gigantes y tú le decís, no, sí, hay sí. como más cosas dentro del desarrollo de videojuegos y todas esas cosas. Eh, oye, pero, También. te no, igual, vamos directo al grano con el tema, que, con lo que nos convoca. Eh, para un poco de contexto, eh, en lo último, ya, esto ya es caso un, un mes que he pasado, esto si no me equivoco. Pero sí, sí. Eh, para la cronología de eventos, que, que es lo que nos, que nos convoca el día de hoy, hace un par de meses atrás eh, lo que sería el equivalente a la dirección del trabajo acá en Chile, en el estado de California, eh, realizó una investigación de más de dos años a las condiciones laborales en las que se encontraba la compañía de desarrollo de videojuegos Activision Blizzard. Conocida por Wow eh, por, Diablo. Eh, Diablo Starcraft, Starcraft eh, Overwatch Overwatch oh. eh, no Por lo menos la, la, la parte. parte de lo que llegó de Blizzard porque Activision llegó con Battlefield, ya me sí. quedó y no me acuerdo cuál es el otro no, juego no, no, no. Que, Acti no. Activision es más por el lado de eh, ¿cuál Call, es? Of, Duty? Call, of, Call Duty. of Duty Call of Duty sí, O sea, fue es, es en, en teoría Activision compró Blizzard y eh, tienen este nombre así como Activision Blizzard, pero para efectos prácticos es Blizzard como independiente aunque, bueno, eventualmente se habla de que va a haber una fusión completa una adquisición completa, mejor dicho pero para efectos, para efectos prácticos esto ocurre en Blizzard Ajá. ¿Qué pasa? Claro. Esta investigación de dos años lanzó un reporte que en el fondo describía que las condiciones laborales para los empleados en, dentro de Blizzard a todos niveles, eh, eran deplorables, por ponerlo de una manera bastante simple. Y esto tenía un enfoque principalmente de género, ya que en su gran mayoría eh, las mujeres son las que salieron más perjudicadas dentro de todo esto, ya sea por problemas de promociones, problemas de remuneraciones, problemas de acoso, problemas de abuso, y otro, un montón de casos más, unos más terribles que otros. Vamos Pero a profundizar todo... después, dentro de todo. Sí, sí, sí, es sí. como más que nada una, una, una cronología rápida de todos los eventos. Uh -huh. eh, obviamente, esto se hace público, eh, los medios empiezan a reportear sobre el tema, el pool, eh, o sea. Tanto eh, los ex empleados de Blizzard que han trabajado hoy Han empezado a salir a la luz A confirmar todo lo que está pasando Los usuarios empiezan a realizar un boicot contra todo Blizzard Hay huelgas que se realizaron De mil, más de mil empleados que literalmente dijeron vamos a salir Etcétera, etcétera, etcétera Y todo esto es un tema que aún está en desarrollo Porque eh, a medida que ha ido avanzando toda esta tema de Blizzard, por un lado se han ido conociendo más relatos más casos, han habido más consecuencias no las consecuencias que realmente la gente esperaría porque lamentablemente esto dejó en, ca eh, en evidencia que hay un problema de management en Blizzard bastante grave y esto empezó también a su vez a empezar a afectar los problemas que hay de eh, desarrollo dentro de Blizzard eh, proyectos como por ejemplo Overwatch ahora cada vez están más lejanos etcétera etcétera etcétera como para no dejar esto como un problema que específicamente estaba pasando eh, detrás de puerta etcétera, y salieron los ejecutivos como eh, Bobby Kotick a sacar un comunicado la misma directora de la misma si no me equivoco es la CEO de Blizzard que es Townsend que hay que decir el dato es una ex miembro del gabinete de Bush que fue es muy reconocida por haber sido la persona que negó que en Estados Unidos hubiera tortura y como que la gente de repente... O sea, si tienes flashbacks. una empresa que tiene que tener un profesional de ese tipo para hacerse cargo de las relaciones públicas, yo sospecho. La gente, y ¿Qué? obviamente ella salió a negar diciéndole por un lado, públicamente, diciéndole en los medios, no, esto no está pasando por el otro, y también los mismos empleados hacen público un correo de parte de ella diciéndole... Esto debía haber quedado entre puertas. Ustedes no tendrán por qué hablar de esto. Esto no es la empresa que nosotros tenemos. Y yo personalmente jamás he tenido ninguna experiencia de este tipo. Ay. Entonces no puedo entender que ustedes estén teniendo este tipo de experiencia. Entonces obviamente esto gatilló una respuesta che. negativa. Es como cuando en Flow dice, ¿a nadie le gustó esto? Ajá. Exactamente lo mismo. Entonces esa es como la situación. Y esto... A su vez, dentro de toda la conmovisión de todo lo que está pasando está atado igual también a los otros casos que hemos tenido recientemente con empresas tanto grandes como chicas desarrollando juegos que han tenido que experimentar casos similares. El más reciente también es el que, lo que estuvo pasando en Ubisoft, que también pasó por exactamente el mismo tipo de denuncia de personas que empezaron a anunciar casos de abuso Pero, casos ¿puedo, de... ¿Puedo decir un poquito ahí? Es que por último, yo sé que es como un poco legal maligno, Blizzard entre comillas ha tenido un mejor manejo de la información, yo sé que es pésimo con respecto a sus propios casos de abuso a sus trabajadores, abuso en el amplio espectro del concepto, uh -huh. pero Ubisoft, tú tienes a los CEOs diciendo abiertamente cosas misógenas y que tanto si total los jugadores no van a jugar una cuestión en donde aparezca una mujer empoderada. Exactamente. Entonces ¿Y me pasa con Ubisoft que me molesta más porque tiene menos vergüenza al respecto de mostrar ese tipo de comportamientos que efectivamente son un problema de la industria No en todas partes, no todos, pero que son problemáticos, recordemos que cuando quedó la cagada de Diablo 4, que no fue Diablo 4 uh -huh. sino que fue Diablo Mobile uh -huh. eh, ¿Cómo olvidarlo? Sí, ya se venía hablando de este tipo de problemáticas y qué íbamos a hacer al respecto tanto como consumidores como productores de videojuegos y ya había empezado el tema político y ideológico en Estados Unidos de que se necesitaba efectivamente un gremio de personas que trabajaran en videojuegos porque si es una de las industrias que crece más rápido y genera más dinero es la industria que quema más rápido a sus trabajadores y ahí tiene que ver no solo con las largas horas de trabajo, sino que también te dicen, eh, un poco es como, no, si esto es light pero versión videojuegos. ya es como tú dices, no, le voy a comprar a, no sé, le voy a comprar a Blizzard porque como es una empresa grande y lo están todos mirando y está en Estados Unidos, debería pagar bien o bien para el sistema. El problema es que... Tres cuartas partes de todo lo que se hace Se terceriza a otras partes de la industria Por ejemplo, el sudeste asiático En donde de verdad la gente se está muriendo Por la cantidad de horas de trabajo Entonces, como ya te estás viendo Un diseño de personaje maravilloso ¿Lo hizo Blizzard? ¿O lo hizo un estudiante Tailandés que se murió Tratando de producir ese Ese render? ¿Sí? Claro. Y eso es un problema bastante grave Que está súper Eh... O sea, estandarizado a la industria en estos momentos. De hecho, eh, por ejemplo, gran parte del contenido que se utilizó, que se realizó, del trabajo bruto, concreto que se realizó, por ejemplo, para casos como eh, eh, Cyberpunk 2077, está deportivo en varios países. Eh, no se realiza necesariamente todo en casa, sino que, por ejemplo, como tú decías, en Sudeste Asiático, Filipinas y Malasia son dos estudios que prominentemente realizan todo el trabajo de grandes empresas como, como Blizzard, como Activision, como City Project Red, como IA. Entonces, todas esas empresas entregan precios competitivos precisamente porque... Eh, son en su mayoría estudiantes, practicantes, gente que está buscando una oportunidad para meterse en esta industria y eh, son capaces de quemarse a sí mismos porque saben que en el fondo vienen cinco personas más atrás de ellos que están dispuestos a quemarse por conseguir ese trabajo y por esta promesa de una posición, de un, de un punto en la empresa. Y al final terminan quemados y no terminan... Y la trampa Algún, que es aconse. como, no importa porque esto va al portafolio y dice que yo trabajé, no sé, hice el pastel en tal juego AAA que se ganó tres premios y eso me, abre, me va a abrir nuevas posibilidades. Y es la trampa que un poco pasa en todas las áreas profesionales, que es hasta dónde puedes realmente trabajar por bolitas de dulce, porque, de todas, porque eventualmente, efectivamente, te baja a ti y a tus colegas tu precio profesional. Entonces es como... No sé, yo estoy un poco obsesionada con algunos videos de Instagram que son como copia o reposteo de repente de TikTok. Y hay uno que me gusta bastante, que es un serio problema, porque es como estar desde uno pobretón y el otro lado como generador de contenido o cosas. Es como, es tan caro porque me tomó todas estas horas de trabajo y porque lo digo. Está bien, está bien, no podemos pedir así como, quiero calidad, así como si lo hubiesen trabajado los mismos dioses, pero lo quiero por 10 pesos. Claro, el, no, no, el sí. gran problema de todos los artistas porque por ejemplo igual eso pasa mucho también acá en el, en el mercado sudamericano Yo me, me imagino que el Tenecan también debe tener porque tú también hay trabajado en producciones donde lamentablemente tú tienes que entregar el presupuesto y te, me, se te mete el gen latino diciendo quizás estoy cobrando demasiado quizás no les va a gustar el precio porque por ejemplo tú que trabajáis del lado de la música tú sabes que la gente de repente no tiene claro cuál es el valor de la producción musical no, para nada eh, de hecho eh, hay, un, hay un factor ahí que es también el, digamos la experiencia de, del cómo cobrar que no mucha gente la tiene en cuenta porque por ejemplo muchas veces los músicos cobran por minuto de música realizada o minutos de música compuesta o minutos de música producida ya entregada digamos, y otros incluso cobran por minuto de música implementada o sea, ya implementada en el juego o en un middleware, eh, que para los que no saben lo que es, básicamente un programa que se usa para programar la música dentro del juego. Entonces, hay un, hay un nivel de expertise ahí súper necesario y que no está para nada valorado. Y claro, está, nos quedamos un poco en, el, en la cotización que de repente leímos en un grupo de Facebook y no, no, no corresponde. Normalmente es mucho más que eso. Y te dais cuenta un poco en la marcha y después para el siguiente, y se, y se te mete un poco en la cabeza el como, bueno, para la siguiente pegada que me toque voy a cobrar un poquito más, y cobráis como un dólar más por minuto. Y sí, te feo. Bueno. Oh, yeah. también claro. es que está el tema que te dicen y te taladran un poco, no importa, como en el área que trabajes, que es como es que si tú cobras un precio justo, no te van a comprar tu producto, que eres tú finalmente. Y es como, ya, pero soy un gran fan de no morir de hambre, gracias. Eh, tengo una, Yo personalmente como artista tengo una severa alergia, eh, es eh, tener hambre y por lo general tengo que comprar un medicamento súper caro que se llama comida. Que de hecho lo tengo que consumir crónicamente, es una cosa terrible sí. pero por lo general la gente claro, en la industria creativa se da mucho de que la gente no entiende que las cosas tienen un tiempo de producción un tiempo de desarrollo y un tiempo de incluso renderizado si queréis decirlo de ese modo que no necesariamente se condicen con lo que el cliente espera entonces ah. y esto se va, y ahora nosotros extrapolamos todo eso a un nivel industrial y, y todo se va a la cresta, ¿cachai? Sobre todo por el hecho de que por ejemplo, como mencionábamos un rato, en todas estas empresas grandes hoy en día tienen súper clara la película de que yo eh, La estoy usando la, usa la palabra recién y no me puedo cortar, ahora, es... Casi como trabajo subcontratado. Ah, sí, sí, sí. Gracias mandar toda esta pega a países más pobres que entregan precios competitivos que son capaces gracias a que el día de hoy la tecnología está súper accesible y que tú ya no necesitáis, como por ejemplo, mandarte el pique a, por ejemplo, a Estados Unidos para trabajar en animación, siendo que podéis comprar todo el equipo y tenerlo acá y ¡pum! O sea, es por eso que, por ejemplo, hoy en día se pueden desarrollar juegos como eh... 2077 es un precio que sea competitivo y por eso es que la gente cada vez que la, las empresas empiezan a hablar de cómo deberíamos subir el juego de 60 a 70 dólares a 80 dólares la gente en realidad entra en pánico ¿Gracias? es que ahí hay un tema que es como que creo que es complejo que una cosa es el costo de un videojuego y otra cosa es el precio que uno cree que es justo por comprar ese videojuego entonces, por ejemplo, antes, cuando los videojuegos eran un lujo, era mucho más probable que tú dijeras, ¿sabéis qué? Me lo compro el precio que es, pero es un juego que yo voy a jugar no sé cuántas horas y es un juego que viene completo. Sí. Pero hoy en día, en donde hay tantos juegos, ¿cuántos juegos uno tiene que lo abrió uno dos veces, jugaste 15 minutos y te olvidaste que existía? O peor. Claro. o peor, que los juegos digitales hoy en día que están a un precio ridículo que por general ¿cuánta gente aquí tiene una biblioteca de 5 más de 100 juegos? de los cuales probablemente no ha probado ni el 20% ¿cachai? O, o, o lo mismo, también como tú dices que hay gente que ve un juego por lo general, lo típico es un juego indie y cuando ven que un juego indie vale más de 20 dólares, 25 dólares Inmediatamente se enojan porque asumen que por ser indie Tiene que ser más, más barato, etc Entonces, igual acá entramos Es bueno tocar el tema de, de, de cómo se manejan estos costos de producción uh -huh. cómo, cómo se maneja todo eso uh -huh. O sea, ah, no espera. es el tema, pero yo lo asimilo, por ejemplo con, Yo trabajo en lo que son economías alternativas, sociales y solidarias Que es como lo que se da en el marco de cuando no funciona Cuando te dicen es que el capitalismo y es final tú... <ríe> Sí, porque mira, el... tú tienes dos facas, yo estaba de una. <ríe> Exacto. Ed. solo, solo para decir así, porque va a llegar alguien a decirme, es que tú no sabes lo que estás hablando, yo tengo dos publicaciones indexadas al respecto. Así que sé de lo que estoy hablando, gracias. Por eso estás aquí sí. invitada. Gracias. Eh, sí. Y el tema de lo que se da con los videojuegos, yo creo que va a venir un tema, que incluye lo que ya está pasando en otras partes, que es el comercio justo. Si tú sabes cuántas personas requiere generar un videojuego de calidad y que no sea esta weá, que estáis pagando que el pase, que estáis pagando que un juego no ha terminado, que te lo arreglan solo con DLC, de... que es como cuando volvemos a este tema como de ya, yeah, sí, lo... la gente que trabaja en la industria de videojuegos come todos los días, por lo tanto tiene que tener un ingreso, pero prefiero que sea no sé, gastarme 100 dólares de una pero en un juego completo y que tú sepas que te va a llegar y ir dándote de 20 centavos cada tres meses, ¿cachai? Entonces, comercio justo, que es lo que pasa, por ejemplo, con la comida, con la ropa actualmente... Era un poco más complejo de lo digital, pero es como, ¿sabéis qué? Nos falta así como una estampita que diga este, esta productora, esta empresa de desarrollo paga... no explota a sus trabajadores y con la puse que dice te compré pizza. Ah, es como, como ahora las comidas son, tenemos los juegos felices, entonces ahora deberíamos tener los, los juegos felices Donde ningún trabajador fue explotado para, para el desarrollo de este videojuego Bueno, igual eso incluso ha sido tema de marketing para algunas empresas Que no por el año pasado, con todo lo que tuvimos, con todos los problemas Ajá. que tuvimos sobre retraso y todas esas cosas Muchas empresas empezaron a decir, no, nosotros no hemos querido entrar en tema del crunch que no hemos querido explotar a nuestros trabajadores. Y a pesar de todo eso, por ejemplo, una, de nuevo, un caso súper conocido de CD Project Red, que dijo: Nosotros no estamos a favor de que este juego salga bien, y todo el mundo citando a Miyamoto diciendo que un juego que sale tarde siempre va a ser malo, bla, bla, bla. bla. Y aún así tuvimos estas cosas, ¿cachai? Mm. Entonces, eh, para no irnos, también, no, no irnos tanto en el tema, eh, en el tema de la volada del. De, de, de la producción y los costos de producción. Eh, entendamos, por un, pongamos sobre la mesa el tema de, por ejemplo, eh, para que exista a nivel de jugadores una percepción de cuál es el precio justo a pagar por un juego, por un producto, póngalo, como por un producto, por una experiencia, ¿qué va a pasar? Que las eh, productoras, los desarrolladores, empiezan a ser más transparentes las condiciones de trabajo que tienen para sus empleados, o que los costos de desarrollo se empiezan a ser más públicos, más transparentes de por sí. Porque yo ahora, yo hablando desde el punto de vista como desarrollador, yo entiendo de repente lo complicado que es conseguir financiamiento. Los sacrificios que de repente uno tiene que hacer, y si bien es cierto, hay un discurso donde se habla de que ya si sí, hay que a veces hacer el pequeño sacrificio, ponerse pero la camiseta. De el arte no vive nadie, <ríe> sí. hay que hacer eso, cachai. Y, y, y ponerse a, la camiseta. Aquí, sí, si yo, mira, yo hace un par de semanas atrás por una pega me tuve que quedar hasta las 3 de la mañana porque sabía que tenía que quedarme hasta las 3 de la mañana, pero era para poder tener el día siguiente el día libre y estar descansado. Eso. En teoría está bien Es aceptable No, no está bien, es aceptable No está bien porque me hice bolsa Normalizado. Ya, pero Otra cosa completamente diferente es que tú Tengas que quedarte todos los días Hasta las 3 de la mañana Para poder lograr eso Pero eso el jugador nunca lo va a ver, ¿cachai? No, hasta pero es que ahí. se habla muy poco Y creo que es parte de la temática Como del abuso de la industria Que yo sé que no veníamos por esta rama Sino que por otra, pero... Sí. Vamos a ir para, allá, vamos a ir para allá. no por nada la industria de los desarrolladores de videojuegos Son una de las industrias que tienen más problemas de salud mental Y suelen ser problemas de salud mental por dos cuestiones que son súper básicas Y es como el chiste de internet que dice que los humanos somos pepinos con ansiedad mm. Básicamente mm. ¿Qué es? Pero nunca ha sido un pepino, así que no podría venir de eso <risa> No, por <risa> contenido de agua, es ¿eh? como... Ah, ya, sí un pepino con ansiedad es eh, básicamente las pocas cantidades de horas de sueño que tiene la gente que trabaja en desarrollo de videojuegos. Y que recordemos que te puedes demorar dos semanas en matar a alguien de hambre, pero te puedes demorar simplemente cinco días en volverla loca por falta de sueño. Después de eso, todos los problemas, como todo se hace con márgenes de tiempo muy chicos, ya sea porque efectivamente hay cosas que pueden explotar y que no puedes manejar, como gente que trata de sacar la mayor cantidad de recursos poniendo la menor cantidad de plata, también es una presión y un estrés constante, y eso da un desgaste que se va acumulando. Más que técnicamente... Te pagan bien para compensar eso, pero no te compensa porque cuánto se te fue en el psiquiatra, el psicólogo, el dentista, porque te rompiste las muelas, ¿cachai? Eh, como no tenéis tiempo para cocinar o tener vida personal, puro nada, comía brecha, chatarra, el abuso de bebidas cafeinadas varias, ¿cachai? Eh, Consumos de cosas altas, onda, como con mucho colesterol, eh, alto en azúcar, entonces es, es básicamente. No estás regando tu plantita, que necesita agua, abono y sol Y lo tení a oscuras frente a una pantalla, desgastándose constantemente, súper mal alimentado Entonces, ¿cómo queréis que esas personas estén sanas produciendo? ¡No se puede! ¡No se puede! Correcto Es, es un escenario bastante terrible eh, Y que, como dije, decíamos, está súper invisibilizado. Eh, mira, voy a, voy a arriesgar y voy a tratar de decirlo. INVISIBILIZADO Invisibilizado <risa> Al consumidor Porque en realidad, de nuevo, hay gente que en realidad No tiene ningún interés en saber Porque no, no le, como Mira, y, y es terrible decirlo de este modo Porque tal como le dijo el tipo de Ubisoft A los jugadores no les interesa De verdad no les ah. interesa, no hay un efecto Ahora, se trata de generar Un poco más de conciencia ya sea porque ya de nuevo estoy tratando de buscar tirarlo por marketing porque te estáis subiendo al carro de que la gente somos una industria, somos un estudio que trata de potenciar estas cosas eh, pero por otro lado la industria de nuevo todavía está atrapada en estos ciclos ¿cachai? que son deshumanizadores ya llevo dos palabras dichas bien de deshumanizadores <risa> deshumanizadoras deshumanizadoras a, a, para poder lograr, por ejemplo, deadlines. No, ¿Y qué te pasa, por ejemplo? que ¿Cómo no tenés algo para presentar a la E3? ¿Cómo no tenés para tal ciclo? ¿Cómo no tenés para tal charla? ¿Cómo no tenés...? Y es como, loco, un juego se puede demorar siete años en hacerse para que quede bien. Y es correcto no. que se demore ese tiempo. Pero, mira, ya, yeah, yo ahora voy a hacer el abogado del diablo frente a eso, Ajá. y a lo mejor acá el me puede ayudar. El, el problema con... El, con Sí, es cierto. ¿Un juego se puede demorar siete años en desarrollarse? Sí. El problema siempre va a ser el mismo para toda la industria creativa y es el financiamiento. Porque si Exacto. bien es cierto, si bien es cierto un proyecto, eh, por ejemplo un proyecto chico, puede demorarse siete años. Tenemos casos acá, por ejemplo, el juego que hizo Bura, que se llama Long on Days, eh, uh -huh. por mucho tiempo dentro de... no sé si el marketing, pero dentro de una de las características, características que tiene este juego fue que se desarrolló a lo largo de 12 años porque era un proyecto personal que fe, empezó a agarrar ramas más profesionales uh -huh. y finalmente se desarrolló. El problema con esos proyectos es que si no tenés financiamiento esos 12 años se demoran porque tú igual tenés que estar trabajando por otro lado. Ah, Entonces, no, ejemplo, sí. Si tú extrapolás esto a industrias grandes... Y no tan grande, ya, mediano a estudios chicos y estudios grandes eh, El problema es que los financiamientos por lo general están planteados De nuevo, en términos de inversionistas En términos de publisher, en términos de incluso hasta de agenda Porque hay juegos que derechamente se tienen que trabajar Y hemos tenido tantos casos de juegos que se lanzan antes de lo que deberían Simplemente porque tienen que salir, por ejemplo, para navidad por ejemplo, para el Día del Niño, ¿cachai? Y para fechas mm. en específica, y no lo podéis sacar después porque está compitiendo con otros proyectos. Entonces, ahora en nuestra no es tanto como el Abogado al Diablo, sino que también aterrizar un poco el tema de que, si bien es cierto, nosotros vamos a buscar de alguna forma una industria que sea un poco más saludable a nivel global, tanto para el trato con los eh, desarrolladores como por el trato de cómo la industria se maneja en sí. Eh, y tenemos que, tendremos que derechamente replantear cómo se manejan todas estas cosas porque no todos los proyectos pueden ser por ejemplo Animal Crossing y demorarse no. un poco más, no todos los proyectos pueden ser Doom Eternal y demorarse un poco más y salir los dos el mismo día y que sea una respuesta positiva ¿cachai? Ejemplo, eh, yo creo piensa... que ahí hay una como juxtaposición que es entre lo correcto en que se demore sin que mates a tus trabajadores y otra cosa es en márgenes realistas, Eso, es como... No. Sí, sí, finalmente no. es como márgenes realistas de trabajo. Como sí. para no demorarte mil años, como, ¿y en qué te demoraste mil años, cachai? Porque, por ejemplo, hay títulos que salen y que avisan que se van a atrasar porque hubo cualquier problema, y al tiro te empiezan a hueviar los accionistas, que es como, voy a retirar mis acciones que yo te puse como fanático. Entonces, eh, Yo diría que es una relación como tóxica Cuando tienes una pareja tóxica Esta cuestión así como entre consumir videojuegos Y producir videojuegos Y nuevamente podemos echarle la culpa ¿Qué? Al capitalismo Sí, <risa> sí. Oye, ¿Un poco? Eh, dale. Me, dale, me dale. gustaría Reorientar un poco la, la conversación Hacia <risa> lo, de, lo de Blizzard uh -huh. Porque una de las razones Por las que queríamos hacer este programa especial También es porque cuando nosotros empezamos a abordar este tema, el día de que iba saliendo, que iba saliendo, nosotros siempre estuvimos hablando de lo que pasaba en Blizzard, que todos los capítulos le decíamos de ok, aquí está la noticia de Blizzard del día, se atrasó watch por decimocuarta vez en el año. Eh, pero bueno, hubo un momento en el que pasó esto, que estamos comentando de que se, se empezaron a hacer estas demandas, y yo recuerdo que lo empezamos a conversar en el capítulo, y en algún momento salió la discusión sobre si es que había pasado en Chile, en el, en, el, en el contexto del desarrollo de videojuegos en Chile. Y vi a alguien preguntándolo en un grupo de desarrollo en Facebook. Y así como de muy, oye, y esto, esto no pasa en Chile, ¿cierto? Yo, yo no sé si esto pasa en Chile. Y la gente comentando. Y apareció una muy buena amiga mía, que es Javiera Paz, que eh, ella es parte de la Asociación de Mujeres en la Industria de los Videojuegos, que empezó a poner datos en el... En el en, el, en la publicación de Facebook. Y de ahí salió la idea de que, sabéis qué? Deberíamos armarnos y empezar a conversar esto de manera más informada. Lamentablemente, la página de la asociación en este momento está caída, pero la Javi fue muy amable y me mandó el estudio que, que referenció en ese post. Sí, y que es un estudio que hicieron ellos, que es un diagnóstico que lo sacan todos los años. Fue publicado en marzo en el diario La Tercera. Me equivoco también, es como... es uno de los pocos termómetros que tenemos en Chile. Eh, Correcto. Y ahí yo creo sí. que hay un tema que es un poco transversal, que no importa en el lugar que tú estés, sea Latinoamérica, Europa, Estados Unidos o Asia, eh, que tiene que ver con un tema de género y cómo se piensa los espacios que son de tecnología. Claro. Por ejemplo, eh, acá ya, ya lanzando datos, en general, la mitad de los consumidores de videojuegos son mujeres. Dependiendo del país que revises o el área geográfica, va entre un 49% y un 41% de quienes consumen en ese espacio videojuegos. Pero, la forma de consumo se hace muy diferente entre hombres y mujeres. Esto se debe a que seguimos potenciando el espacio de consumo de videojuegos al ser tecnológico como un espacio que es masculino, porque o tienes tecnología o tienes competencia. Que son conceptos tradicionalmente ligados a la masculinidad tradicional. Disculpen que se repita lo burro algunas palabras, pero... Mm. Eh... Y eso ha generado que... Bueno, hay distintos fenómenos. Uno es un anomia que se produce a través del anonimato y que te produce jugar a través de consolas, eso quiere decir... Si tú dices una estupidez, es poco probable que alguien venga y te rompa la cara de un combo en el hocico por ser hueón. Como podría pasar si tú lo dices cara a cara. Eso también hace que mucha gente... Bueno, de partida es súper difícil distinguir a un troll de verdad de lo que Sisek habla de... Eh el doble problema de Lacan, de la máscara de Lacan en la actualidad, o conocido en memes como Schrodinger-Dutchback. Alguien dice una estupidez, que es un comportamiento depredatorio, y dependiendo de cómo la gente reaccione a su estupidez, decide ahí recién si es, es broma, no te enojes para tanto, o ven que todos piensan como yo. Entonces, esta combinación de situaciones, genera que sea mucho más fácil ser agresivo y violento. Al mismo tiempo, como es un espacio tradicionalmente masculino, se dan jerarquías que no son necesariamente eh, ordenadas, son implícitas. Entonces tenemos muchos estudios, sobre todo en juegos competitivos, que son en el bloque más odioso. ¿A quién les gustan los juegos competitivos? ¿Hombres? entre 15 y 25 años. Oh, es, una maja, es un caldo de cultivo, de tonteras ya sea por adolescente o por otras cosas. Y ese mismo espacio muestra que se hizo un estudio en el 2015 con Halo, pero esto se puede extrapolar a distintos juegos. De hecho, eventualmente, si logro recuperar mi, mis documentos se los puedo enviar en Paypal. <risa> <risa> eh se revisaron más de 340 horas de juego con chat de voz. Los hombres que compiten ya sea por ranquear o competir en forma supuestamente amistosa que tienen un rendimiento por debajo del promedio y sienten una voz que no es masculina son automáticamente agresivos con el dueño de esa voz y ahí suele ser U hombres adolescentes que aún no han cambiado la voz, o mujeres. No obstante, este mismo grupo, si siente una voz grave reconocida como hombre, adopta una posición sumisa con respecto a por qué le está yendo mal al equipo, asumiendo la propia responsabilidad. En hombres que suelen tener, que eran, se reconocían como hombres, eran reconocidos como hombres, su avatar, etc., y tenían un Uh, estaban ranqueando más arriba del promedio o su desempeño era más arriba del promedio, solían tener muchas eh, actitudes prosociales. Y con actitudes prosociales me refiero a ayudar, comunicación efectiva, eh, enseñar, dar apoyo, etcétera Y esto se debe eh, a, se puede linkear a estudios de psicología evolutiva, que es, estas jerarquías son importantes y son enseñadas en distintos espacios pero nadie está claro cómo llegaste a esta jerarquía pero se mantiene de forma implícita entonces los hombres que sienten que van a ser desplazados aún más abajo de la jerarquía por personas que sienten que no son del espacio son mucho más agresivos externalizando culpas hacia el otro el otro usualmente estoy yendo un poco a su gira suele ser Gente más pobre, marginales, gente que sea, por ejemplo, mujeres, niños, tercera edad, o incluso inmigrantes. Entonces, nuevamente, yo creo que esto lo he dicho un montón de charlas, y creo que como que tengo que explicitarlo acá. Muchos de los problemas que vamos a hablar de la industria de videojuegos, ya sea el producto creado o cómo nos relacionamos con el mismo, no son problemas específicos del videojuego. Los Nintendo no tienen la culpa de todo. Pero si es un fenómeno súper nuevo, recordemos que Internet y la masificación de esto no será hasta los años 90, o sea, 30 años, es nada, nada realmente, a pesar podríamos... de que son antes, entonces claro, se dan... Eso, eso es mi de preguntar, porque igual puede darse que es parte, o sea, es derivativo de conducta existente, solamente Es que, que gracias... a eso iba, como claro. es un fenómeno nuevo... Yo lo similo así cuando le echaba la culpa al rock and roll, a la televisión y a los divorcios. Es como son... No. Estos los problemas son problemas que son estructurales de mucho tiempo y que la forma en que se están presentando son nuevos. Pero siempre es mucho más fácil echarle la culpa a algo que se está presentando por tener una reticencia al cambio. Entonces, si tu pareja tú lo no estás viendo y que está jugando cualquier juego competitivo y empieza a decir una cantidad de comentarios xenofóbicos la culpa no es del juego. Eso ya estaba ahí desde antes. Pero está normalizado y que tiene ciertos espacios de agresión. Pero es mucho más fácil que lo veamos en videojuegos porque estamos todos ahora consumiendo videojuegos y estamos todos muy atentos con qué está pasando. Pero estos problemas es como... Todos los problemas que vamos a hablar ahora de visa, que tienen que ver mujeres despedidas, que no te contratan porque te puedes quedar embarazada, es que te vas a casar y te vas a ir, es que te den más trabajo, que llegue un güey no a su pega y te la pase, que te manden a ti a comprar café, que te acosen, no es algo solo en videojuegos, sino que es algo que está súper normalizado en la mayoría de los espacios de trabajo, pero hacemos la la la la la la la. Mm. Entonces, sí. eh, es una temática que es como un poco compleja como sí pero no pero o sea <risa> tenemos que partir abordándola de, desde ese punto de vista o sea Así hoy que... día estamos hablando de videojuegos por lo tanto lo vamos a trata en videojuegos pero no es como que los videojuegos te hagan xenófobo o o sea cuál Claramente eso siempre es, bueno, desde que se acusaba de que Doom era un juego que incitaba a la violencia Desde el mismo, yo yo siempre me acuerdo y siempre lo planteo como un paralelo cuando por ejemplo existía todo el concepto de los niños rata Que fue súper popular aquí y que obviamente siempre todo el mundo tenía una historia de un niño chico y se metía en un juego Y se ponía a pelear con pailones de 15, 20, 30 años y muchas veces, obviamente, era súper fácil echarle la culpa al niño y no, por ejemplo, a los padres, que eran los que, por ejemplo, no entregaron la supervisión que ese niño debería haber tenido en ese caso. Eh, y, pero, obviamente, esto es un tema Sí, mira, yo aparte. en general cito, hay dos casos en Chile que han sido súper importantes y que tiene que ver un poco con... Nosotros no hemos aprendido eh, como una buena etiqueta o un buen uso de estas tecnologías. Por ejemplo, por allá, por el año 2000, Hubo un caso de unos niños que estaban en una casa de acogida, que habían sido dejados en el sename por sus padres. Eran como seis hermanos, los padres se llevaron a cuatro y dejaron a dos dentro del sename. O sea, ya son niños con una altísima vulnerabilidad. Y son llevados a una casa de acogida. Y en la casa de acogida la persona tenía una consola, tenía una PlayStation 2. Estamos hablando de esa época. Y en una pelea entre los hermanos por quién ocupaba el control uno, en un ataque de ira, uno mata al otro. Oh. ¿Qué fue lo que dijo en los diarios? La los Ay. Nintendos. Pero tú mira ahí atrás y es como, estos niños, es, esto fue el último detonante de algo y que no se trabajó mucho antes. Y hace un par de años hubo un caso... Eh, yo insisto acá, yo trabajo defendiendo videojuegos, pero no les voy a decir que son inocos. por algo tienen así para todo espectador, para niños, adolescentes, maduro, eh, ultra maduro, así como de verdad este contenido puede tener triggers, cuidado. Llegan unos papás y le regalan una consola a la hija que tenía 6, 7 años. Estamos contando que ahí recién uno empieza a tener cierto nivel de autocontrol y nada de hablar de criterio. Nada de hablar te... Y le dejaron descargarse, creo que Fortnite, porque el juego es gratuito. ¿Cuál es el problema? Los padres dejaban a una niña de 6 años sin supervisión, con una consola y un televisor en su pieza. Los padres se demoraron dos semanas en darse cuenta que la niña no estaba durmiendo las noches por quedarse jugando. Y lo descubrieron porque el padre se levantó una vez en la noche la descubrió jugando y que la niña en un tema de no poder desconectarse de seguir jugando se había orinado encima en vez de ¿Sabes que Pierdo esta partida, voy al baño, así... No. ¿La culpa es del videojuego? ¿Sabéis que no? No, mira, yo entiendo que ser papá con estos ritmos, con todo el tema, es súper pesado. Pero ¿cómo te demoráis dos, tres semanas en darte cuenta que tu hijo de seis años que lo levantáis en la mañana para ir al colegio no ha dormido? O sea, hasta en un adulto se nota, po, ¿cachai? Y de partida es como, ¿por qué tú dejarías que un menor de edad tenga acceso a Internet y a una consola sin supervisión de un adulto cerca en su habitación? Sorry, no. No, esa cuestión es súper peligrosa. Grooming. Así como, el mejor de los casos le van a decir manco tal por cual eh, me tira a tu mamá, ¿cachai? Sí, básicamente. Sí. Entonces, mira. Es eh, es un tema que ha sido eh, expuesto en, tanta, en tanto, en tanto frentes lamentablemente muchas veces cae caen oídos sordos, porque igual, como tú lo dijiste, no existe esa cultura. No sé si decir a nivel chileno, sí si me atrevo a decir a nivel latinoamericano, ¿cachai? Si a nivel latinoamericano, porque, bueno, los conceptos de los videojuegos aún se ve Infantil no existe. Es que es eso, por ejemplo Si tú vas, como por ejemplo, a Europa, Estados Unidos Los videojuegos existieron desde hace muchísimo más tiempo Que ejemplo solo he hecho que, por ejemplo En Estados Unidos o en Europa Los videojuegos están asociados con los bares Entonces siempre hubo una asociación hacia lo adulto Con los videojuegos Y ahora, más reciente, ya como que está más asociado Como con los niños, en cambio acá el tema del videojuego, al igual que por ejemplo los dibujos animados y al, al mismo tiempo que los dibujos, o sea, que los juguetes es algo infantil que solamente puede ser infantil y cuando los adultos que no tienen esa cultura que por ejemplo otras generaciones como la mía, cachai, si sí han tenido que se sí han podido crecer con esa, con esa tecnología eh, se ven horrorizados cuando se dan cuenta que por ejemplo en un videojuego alguien puede morir que puede salir sangre y puede haber violencia incluso y ni siquiera eso sino que las mismas interacciones que pueden tener estos niños con esa cultura de otras personas sin filtro sin criterio termina reflejándose en la vida en la vida real y tenéis cabros chicos que están por ejemplo en los recreos tratándose de tanto por cuanto, ¿cachai? o siendo violentos los unos con los otros, o sufriendo bullying incluso probablemente porque no son tan buenos en los juegos, ¿cachai? o no tienen cierta consola y cosas por el estilo A mí me pasa, eh, y es como lo último, porque esto sí se puede ligar a lo que se supone que vamos a hablar hoy día <risa> eh, <risa> Lo que pasa es que se da mucho para hablar en general de temática Yo estuve el año pasado en una Game Jam, estaba invitada a una charla y yo tenía la discusión con otro colega con respecto a los videojuegos, que es como, a pesar de que yo soy súper pro videojuegos, no significa que no haya que tener un control con respecto al contenido, porque no todas las personas tienen criterio formado. Es como, los videojuegos no te van a convencer de hacer un atentado terrorista, digámoslo, pero sí hay ciertas cosas que te hacen proposiciones. Por ejemplo, como las películas te pueden hacer proposiciones, los libros te hacen proposiciones o te muestran... De una forma u otra, realidades que son incómodas. Por ejemplo, violencia sexual, lo que es narcotráfico, consumo de droga, de varias. ¿Eso significa que debería estar al alcance de cualquiera? No. No. Hay juegos para niños, hay juegos para adultos. Y eh, una de las cosas que me llamaba mucho la atención acá en Chile, eh, no sé cómo son en extranjero, pero tengo... Muchos conocidos y amigos que son profesores de básica o incluso de preescolar. Y una de las cosas que pasaba era que los papás le permitían acceso a estos niños eh, juegos que no eran para esos niños. Entonces yo le decía, es un niño de 5 o 6 años no tiene por qué tener acceso a un GTA. Eh, peleaban, es como, no, pero es que hay niños que uno lo puede acompañar como adulto y explicarle cosas. Sí, uno como adulto, uno le puede explicar por qué se muere alguien, que hay gente mala. No, pero es que acá lo ocupan como simulador de conducción. ¿Y que pasan por la ciudad? Y es como, pero para eso hay juegos de simulación de conducción, ¿cachai? Eh, porque, ¿qué pasa? Si es un juego que tú siempre juegas con tu hijo o con el niño que tengas responsable, y tú no estás un día, igual va a poder jugar el juego. ¿Y qué pasa si se encuentra con las temáticas del juego que tú no querías que se encuentre? ¿Qué pasa si se encuentra con una prostituta? ¿Qué pasa si se mete en una misión donde debería que matar gente? ¿Cómo filtrais eso? Ah. Es como, si queréis tener un simulador de conducción para jugar a conducir con tu hijo, cómprate un juego de simulación de conducción. De que De todas las excusas que he escuchado. De parte, bueno, hay miles, sobre todo la gente que trabajaba en el retail y en la, las tiendas de venta de videojuegos. Son clásicas las historias de papás enojados porque no les pueden comprar esos juegos a sus niños. No, es que mi hijo porque quiere el... ese juego, entonces se lo voy a comprar. Señor, la ah, ley porque me un youtuber y todos los amigos lo tienen, y yo no sabía, y no me cuento... Mira, de todas las historias que he escuchado de gente que se enoja porque no pueden comprar ese juego, le quiero comprar a mi hijo el GTA. Porque lo voy a usar como simulador de conducción Creo que debe ser dentro de las más absurdas más. Como si queréis comprarte un juego Para jugarlo tú Y decir que lo va a jugar tu hijo Te compráis un Zelda Compráis un Mario ¿Qué? Party Te compráis otros títulos claro. Pero no me vengáis a chamullar esta cuestión po. No, porque ya Es que por eso te digo Ahí hay ya, ya entramos claro Son temas que por ejemplo Eh... Hay, hay, hay generaciones completas de gente que no jamás ha tenido una interacción con un videojuego no entiende el concepto de jugar un videojuego y lo ven como algo infantil o por cualquier motivo que tú digáis ajeno a ello, y yo uh -huh. puedo entender eso porque de nuevo, hay gente que nunca tuvo ese acceso o no lo entiende uh -huh. y lamentablemente los videojuegos, cachai, como producto de consumo son algo completamente diferente a las películas a los libros a los cómics, etcétera ¿Cái? Entonces tenéis que manejar ese contenido de una forma completamente diferente. Eh, ya. Y aparte, pero... ya, ah, dale. no, es que era para decir, ya, ya para empezar a encauzar el, el, el para el, pa lo que nos convoca. Eh, pero, independiente de todo eso, ¿cái? independiente de todo eso, lo que siempre va a primar incluso en un, en un ambiente donde tú estás completamente ajeno a ese contenido o a esa cultura o a ese entretenimiento es preguntar, asesorarte, ¿cachai? De nuevo, siempre... con la... la del juego googlearlo. Es como es que sí. de información existe. O sea, por eso yo digo, mira, ya como para pa cerrar un poco el tema, siempre planteo que hemos tenido muchos casos de gente que hemos visto que en, en este contexto que estábamos, ¿chá? de Covid, de protección y de distanciamiento, hay gente que de verdad le dan la mínima oportunidad y sale sale y tiene que ir a carretear y tiene que ir a salir y ir a juntarse con gente y sí es, es entendible porque igual todos queremos salir, todos queremos tener esa interacción social y todo el asunto pero hay mucha gente que al mismo tiempo dice pero cómo salen, no pueden quedarse en la casa cómo no, pero le he explicado a alguien que, bueno, hay mucha gente que jamás ha jugado un videojuego en su vida, no entienden el concepto de entretenerse en casa, porque por ejemplo, jamás han pensado en que podrían, por ejemplo, jugar Minecraft. ¿cachai? o incluso Bien. la sola idea de jugar Minecraft lo asocian con algo infantil y que no es para ellos y jamás se, nega, se, jamás se prestaría para eso o incluso ni siquiera Minecraft un juego de pelea, quédate en la casa jugando Call of Duty, eso no existe para ellos es como, no, júntate ejemplo, a jugar con tus amigos como jugar y la pichanga juega FIFA Online, sé que no es lo claro, mismo, no, no es pero lo... es un buen sustituto funcional si es que no podéis ir tú realmente a la pichanga con tus amigos ¿cachai? claro, ¿cachai? Ah. pero es que como como, esta, como este grupo de gente ¿cachai? no sé si puedo decir generacional o por cultural o lo que sea uh -huh. nunca han tenido esta aproximación a los videojuegos no, no conocen este tipo de contenido entonces no lo pueden disfrutar y no lo tienen integrado en su sistema poniendo incluso aparte toda la es la palabra que buscaba? El, el sesgo que existe contra eso ¿cachai? a pesar de que incluso los últimos dos años ha sido uno de los años donde más se consume videojuego en Historia de los videojuegos Entonces por Un 10... aumento constante de un 62% Y eso que el consumo de videojuegos Estaba creciendo a un ritmo De como un 40% al Sí Oye, hay gente que antes, por ejemplo, cuando tú veías un post de, por ejemplo, Lady Gaga jugando bolloneta y tú así, wow, cuando veía a Ariana Grande en Fortnite, ¿cachai? Y tú así, wow, no, no sé lo que es Fortnite, pero ahora lo quiero jugar porque está Ariana Grande ¡Wow! y wow. Y, Oye, y Henry Carlin este, ¿sí? armando al un, un computador y diciendo que es gamer. Ah, no es, sé, no. yo no. Y no, dice, no, yo, de dónde no, Henry Carlin juega en es como. No, yo, creo que, yo creo que él lo ha sido de poseero nomás, porque él jamás. Mira, no sé, jamás, pero jamás... el tema. <ríe> Ahí hay, hay una discusión que es como todos nosotros fuimos entre varias, por empezar con estas las ñoñerías, que es como, no, la gente que tiene problemas le gusta las ñoñería, la gente normal se va a emborrachar a la plaza. Eh, no, no todos, pero estaba como esa pelea. Uno igual puede hacer ambas, si es, que es lo, si es lo tuyo. Pero es una generación que ha crecido y ha normalizado el consumo de vida. Entonces... Ah, está como ese bitter sweet que es como me encanta que ahora es el ñoño, es un poco mainstream en vez de como varia pero al mismo tiempo todos ustedes que recién están viendo Naruto me pueden pedir disculpas por hacerme bullying cuando yo veía a Naruto gracias sí. claro ¿Quién tu personaje favorito de Naruto? Naruto. <risa> uh <-huh. risa> Oye, eh... ¿Sí? Pero bueno, yendo Perdón. un poco al tema como que nos convoca Ahí hay algo interesante que tiene que ver como con la edad es el contenido Por ejemplo, a los niños la primera edad de la cual se les pasa a ellos un videojuego Es entre los 5 y los 6 años Mientras que el alto consumo de videojuegos en mujeres empieza recién desde la adolescencia Entonces eso también ayuda un poco en cómo pensamos los videojuegos De hecho, mientras más crece la edad hay más mujeres presentes y el tema de cómo se consume videojuegos son consumidores mucho más silenciosos, porque parte siendo no necesariamente quienes se compren los juegos para ellas mismas, sino que jugando los juegos de los hijos. O en juegos casuales, sobre todo lo que es mobile, mientras que los hombres son mucho más de comprar una consola. Nuevamente, estas son generalizaciones, estoy hablando en estadísticas, estoy hablando por millones. No. Si usted no. se siente. Si a usted le queda el poncho es asunto de usted, si usted se quiere poner el poncho y que no le quepa también es asunto de quien escuche. Eh... Entonces Pero también mira. tiene que ver, eh, por ejemplo, las mujeres cuando consumen o quieren entrar a lo que es la industria tienden a tratar de buscar otros lados más artísticos en vez de tratar de ser el jugador de eSport o generador de contenido. O incluso y, el mismo ay, concepto de programación. Exacto, y como suele pensarse un espacio tan masculino, es mucho más agresivo de lo que debería ser de por sí. Por lo tanto, las mujeres terminan consumiendo, no generando comunidad cara a cara, sino que escondiéndose a simple vista. Es como lo que no delare de que tengo un par de pechugas, eh, porque si no me van a jotear o me van a acosar de la otra forma, así como de forma violenta. Eh, y terminan consumiendo contenido de forma pasiva. Eso quiere decir, juego solo con mis amigos, solo con un par de personas, y me dedico a ver, por ejemplo, videos de YouTube o streamers, pero no interactúo. Mientras que a los hombres se les enseña cómo aprovechar todo el espacio social, lo cual genera un efecto más de burbuja de seguir viendo este espacio como solo masculino y no femenino, lo cual lleva más agresiones, y ahí tenemos cuestiones que es como: No, pero es que las mujeres que trabajan en videojuegos, que no sea programación así como detrás, así como literalmente haciendo videojuegos, son puro eye candy, les va bien solo porque son ricas y porque están llenas de simp. Y es como: mm. No, es bastante más pesado, de hecho. Mm. Bueno, Entonces, yo quería. Dale, eh, perdón. dale tú. Sí, no, quería, quería comentarles que, bueno, hace poco hubo también más noticias al respecto. Eh, con lo de lo de Blizzard, no, no estoy seguro si esta noticia es de hoy o de ayer. De ayer parece. Pero bueno, entre las otras, entre las repercusiones han habido despido y cosas por el estilo. Pero eh, esta última noticia es que. Si no me equivoco, el director del Diablo 4, el diseñador en jefe, y eh, un desarrollador de World of Warcraft fueron despedidos de Blizzard. Exactamente, eh, fue el director de Diablo 4, Luis Barriga. El eh, lead de level design, Jason McCree. Y World of Warcraft designer, Jonathan LeCraft. Sí, esta noticia es de hace. Bueno, según, según el artículo que estoy leyendo, dice 17 horas. Eh, no es lo único. Recordemos que hace un par de. Si no me equivoco, hace una semana atrás también había renunciado al presidente de Blizzard. Sí. Que cambió también. Y esta Creo que era el último que, que hablado... quedaba de la vieja guardia de Blizzard, como de los inicios. Claro. Oh, hablando, de, hablando de la vieja guardia, precisamente, es que eh, estas personas que renunciaron, o que las la, la, la despidieron... Las renunciaron. De su, Les pidieron denuncia, por favor, ya no la había más fácil a todos. Claro. Eh, estas personas, entre esas, las dos personas que no eran, eran el director del Diablo 4, aparentemente, Jesse y Jonathan, ambos habían estado eh, en las fotos que se filtraron del, del Cosby Room de, de Blizzard, que... La gente lo que no cacha lo que es el Cosby Room, entre todas las cosas que salieron de Blizzard estos esto, este últimos días. Eh, apareció una, un, aparentemente reportes de que cuando se hacía la BlizzCon, ya desde el 2013 en adelante, aparentemente tenían una, un cuarto especial en el que como que hacían... Varias cosas, entre otras, se filtró una foto en la que estaban un montón de hombres tirados en la cama con una foto de Bill Cosby, que la gente que no cancha quién es Bill Cosby es un abusador precisamente. Eh, ¿Ha salido por problemas además. legales? Así como el proceso se hizo mal, ¿no quiere decir de que no haya abusado de esa cantidad de personas? Sí, no, además que condenada o todo ya así, bueno, comp comprobadísimo, y estas personas salían con la foto de él, no sé si a modo de, de tributo... Aunque o de sea todo. un chiste, es un pésimo chiste. Aunque, exactamente, aunque sea un chiste, es un pésimo chiste. Así que bueno, estas dos personas estaban ahí metidas en el cuarto, salen en las fotos, salen en los chats que se filtraron, todo. Pero recordemos eh, cuando salió todo este tema de Blizzard con todos sus problemas, que es como... Una cultura del acoso importante. Imagínense, para que el estado de California se haya tenido que meter y pasar dos años haciendo investigación. Eso quiere decir que esto es muy grande. Debemos estar recién con la punta del iceberg de la cantidad de huevadas que vamos a encontrar. Totalmente. No solo está el tema de un acoso sexual a tal punto que hay trabajadores que han renunciado o se han suicidado, sino que. Cuando recursos humanos Lisa se vio obligado a través de la ley a contratar a un tercer mediador entre la empresa y sus trabajadores porque recursos humanos era incluso más acosador que los otros cada vez que llegaban las personas a acusar así como a su empleador y en general cuando se les acusaba de acoso y ya habían pruebas irrefutables lo que se hacía es que le hacían fiesta de despedida y los reposicionaban en otra parte es como So, sé que es una mala analogía, pero básicamente, ¿qué? ¿Es la iglesia católica, weón, reposicionando a los curas? Porque ah. está a ese nivel. Está a ese nivel, como de. como tan cara raja con la weá. Pero eh, si uno lo recuerda, Blizzard eh, siempre había sido conocida antes, no al nivel de lo que utilizamos ahora el concepto, pero muy como el club de Toby de los ñoños, que antes era así como, ay, ñoños adorables, porque los ñoños no, así como son lo menos terrible Pero hay un video que resurgió hace poco con todo esto, Y es de una chica que va a una presentación de Blizzard y que va y les pregunta una cuestión que yo creo que está bien que se pregunte, que es... ¿Cuándo van a diseñar eh, diseños de mujeres humanoides que no sean el bikini de Hierro de silvanas ¿Sí? O que no sea eh, aire y Jaina Primor. O con personajes que uno pueda decir, ¿sabéis que quiero que sea mi waifu no en el sentido tierno? Es como ya, no vaya a pedir las Tauren o oh, oh, las Nomo, pero ya todo el resto como que hay ya una sexualización de cómo tú presentas al personaje. Y se rieron a su cara y le dijeron que meter a hueona. Y es como, loco, la mitad de tus consumidores son mujeres, ¿cómo los tratáis así? Que tú veas, puro, como dicen, fiesta de salchichas. No significa que eso sea simplemente, solo los que te van a hacer más, ¡yay! Es como tus amigos hueones, cacho no. Claro que eso igual ha, está atado un poco a lo que igual se, se trata de dentro de todo lo que es el tema de Blizzard y de otra empresa que como tú lo mencionaste, existe una normalización de conductas que están eh, orientadas específicamente hacia los grupos masculinos. Obviamente dentro de todo esto, lo, lo que pasó en Blizzard, hablamos de que hubo hay un, eh, principalmente un ataque hacia las mujeres y también hacia otros grupos minoritarios. Sí, de orden étnico y de orden de orientación de género y sexualidad. Claro, eh, imagínate franquicia... si tenía ahí el combo de los tres Sí, debe haber sido un trabajo horrible Es que mira, por, para ponerlo un poco en contexto Yo creo que mucha gente igual, todos los que hemos, traba, eh, hemos, hemos jugado algún videojuego Y hemos tenido una franquicia que nos gusta más que otra Todos hemos tenido en algún punto el sueño de trabajar en esa empresa Que creó el juego que a nosotros nos gusta mucho Eh... Ya sea porque, no sé, jugaste mucho wow, queréis trabajar en Blizzard, ya sea porque jugaste mucho, no sé, por Counter-Strike, y queréis trabajar en algún momento en Valve eh, Estas instancias, ¿cachai? Que, por ejemplo, lo que se revela ahora, lo del, del Cosby Room, eh, está atado al hecho de que estas personas en posiciones de poder se aprovechan de, precisamente, las intenciones de estos fans de trabajar en estos trabajos soñados. Porque muchas veces el problema... Una de las aristas dentro de todos estos abusos de poder se daba en que muchas de estas personas trabajaban en estas empresas soñadas, en estos trabajos soñados, y se aprovechaban de la confianza de estos fans. Muchos de los testimonios que tenemos hoy en día de personas que tuvieron que sufrir el acoso de estas personas, ¿cachai? eran principalmente una de dos, o porque eran jefes de división y eran leyendas, vacas sagradas dentro de estos equipos de trabajo, o fans que también, en su inocencia, de, de, de decir, weón, bueno, este weón hizo el trabajo que literalmente marcó mi vida, yo estoy acercada ya a él y esta persona decía, weón, bueno, vente a la pieza, tengo mucho copete, vamos a usarlo bien, ¿cachai? pero no le conté a nadie, entonces... Mm. Son imbalances de poder que sean de forma explícita o implícita. Eh, mira, yo tengo un cierto morbo y me encanta ver canales de copuchas en YouTube en Gringolandia, y es un poco la discusión que tenían con el caso de Jane Charles, que también sí, le quedó la cagada. Y que es, tú cuando estás en una situación de que a ti te están poniendo en un pedestal, uno tiene que ser mucho más cuidadoso, porque la gente va a estar mucho más dispuesta a hacer cualquier cosa por ti. Entonces, con si tú una no batiración. tienes... Exacto, entonces si tú no estás consciente de eso, tú crees que estás hablando con alguien que está en un par y es como, pero se aceptó. Pero al mismo tiempo, no, porque tú no estás en una relación horizontal con la persona. Porque a ti te están viendo hacia arriba o tú lo estás viendo hacia abajo. Entonces no es lo mismo. Y que, que también... Va atado, va atado un poco también a las declaraciones que hace Townsend después más adelante diciendo Oye, pero yo nunca viví esto... Si yo alguna vez me hubiera enfrentado esto, yo lo hubiera cortado de raíz. Este no es el bizarro que yo conozco. Es que, claro, ella en la posición de poder en la que se encontraba... Ya, pero es que ella, ella en la posición de poder que se encontraba difícilmente. Alguien se iba a acercar a ella. Igual, es, mira, para ser un poco justo, tampoco hay que, pensar, uh, hay, hay que decir que hay uh, instancias de gente que contaba. Que también habían uh, personas de poder dentro de la empresa. Que abusaban de, también de los internos independiente del género y dependiente de la posición en la que estaban cazados Había todo Por... un tema que es como el tipo que no hacía su pega y se lo dejaba al practicante Y es porque no está hecho mientras llegaba súper borracho Digamos no sobrio, porque alcohol no es lo único que dicen que se consumía en Blizzard mm -hmm. Mm -hmm. Eh, Y es como Pero incluso. Estos son los profesionales pensémoslo claro. por un momento incluso dentro de todo lo que era este ambiente laboral que había en blizzard ¿sí? Pensemos que eh, pasaba en cierta forma lo mismo que pasaba con lo que estábamos hablando al principio de gente que eh, de que todo este contenido se realizaba de forma externa y cuánta gente llegaba a trabajar en blizzard sin conocer esta realidad y tenía que callarla porque derechamente sabían que si ellos hablaban mal de estas personas y ahora salir perdiendo. Y no ya no puedes trabajar nunca más realmente en y no la industria, hay, porque... Y también pasa eso, porque la gente también, la que hablaba... Mira, nosotros algunas veces hemos hablado que, por ejemplo, en Japón existe mucho el tema de, la, de las corporaciones que trabajan con los... los empleados a un nivel de recurso, ¿cachai? No de talento, sino de recurso. Y si tú te vas de una empresa, es marcado por vida, nadie más te contrata. Pero en Blizzard, y en otras empresas que también son de occidente también pasa exactamente lo mismo y hay gente que directamente ha pasado ¿cachai? que por hablar estos temas nunca más ha sido contratada en nada No, y hay un tema que uno podría decir es una industria que está creciendo mucho pero realmente es una industria que es... No, no solo acá en Chile es como yo creo que a ti te, les debe pasar que uno siempre escucha los mismos tres o cuatro nombres en todas partes sí es entonces, entonces eh, esto que... no es distinto, y si te preguntan, ¿y por qué te fuiste de una compañía? Tú vas a decir, bueno, es que tuve que acusar a que mi jefe me estaba toqueteando y Recursos Humanos decidió no creerme. Mm. Sí. O por ejemplo, ya, mira, y acá ya hacer el quiebre directamente, que estoy. Si nosotros extrapolamos esa realidad acá en Chile, acá en Chile aún no existe genuinamente el nivel a la escala en la que se maneja, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, donde tenían plazas con 200 empleados trabajando en proyectos de 4 o 5 años. Igual acá todavía se ve mucho lo que es el tema de estudios chicos. Entonces, es una industria que si bien ha crecido mucho en los últimos años, todavía la tenemos a un nivel de, no sé, estudios de 10, 15 personas. O con talento súper conocido de incluso a veces un círculo súper super chico entonces esas cosas no, cuando, no, no hemos tenido grandes casos que puedan hacer que la gente solidarice porque incluso dentro de los chicos que es la industria y la, mira ni siquiera la industria la escena acá en Chile los pocos casos que se conocen aún se ven como elementos aislados porque todavía también al mismo tiempo hay mucho misticismo con lo que es la industria acá en Chile, y ni siquiera acá en Chile sino también a nivel de Sudamérica acá en Chile por, sí. por ejemplo, yo, yo tengo por ejemplo en el Memoria, yo tengo el caso de lo que pasó con este chico que era Víctor Cárdenas que era uh -huh. una persona que trabajaba en Tarreo, que él trabajaba en el tema de periodismo de Tarreo de o las notas, y él era un reconocido acosador en todos los frentes, él, mucha gente, hasta que alguien públicamente no lo vetó ¿cachai? en Twitter, la gente no empezó a salir a decir sí, sabíamos o sí, él también qué? me hizo esto. ¿cachai? Es que muchas veces las víctimas, o sea, voy a hablar esto así como de una perspectiva súper desde el feminismo, que también se da en otros casos de abuso, pero muchas veces se necesita a alguien que esté dispuesto, esté tan enojado tan enojado que esté dispuesto a martirizarse, porque es muy probable que si es una persona que tiene una posición de poder o es reconocida, no te crean. Entonces necesita alguien que sea capaz de lanzar la primera piedra para que empiecen a aparecer los demás, según la reacción a eso, a contar su historia de verdad. Y todavía sí. tenemos peleas que es como, pero si pasó hace 10 <risa> años, ¿por qué nunca habló? A veces ni siquiera son que... elementos de poder, ¿cachai? Ni siquiera son posiciones de poder, sino que es, de nuevo, simplemente el sesgo que se da por simplemente la cultura, como tú lo describiste hace un rato, cachay, Y una cultura que está centrada específicamente en los hombres, en la validación de los hombres, ¿cachai? Y en una otro... masculinidad súper tradicional, sobrecompensatoria por el estigma de ser el niño, mm. que es como... Es que hay hay mucho trabajo al respecto. Esto no quiere decir que todos los niños sean hombres horribles, misógenos, ah, todo, todo, ¿no? Todo, no. Todos los niños lo no son, sí, todos todo los niños. Está ahí, está ahí, está ahí. Es está ahí. como todos los gamers viven eh, con sus padres comiendo solo cheeseburger y doritos y comiendo, tomando de día. No, no, no, puede ser un autofuncional y una buena persona, pero requiere auto revisarse de vez en cuando, de ciertos comportamientos. Mm. Pero eh, no es raro, y esto es como digo yo en otras ocasiones poniendo mi gorra de socióloga, no es raro que en círculos sociales más pequeños se repliquen las escalas de jerarquías sociales de otros espacios más grandes. Entonces, no es raro, eh, esto lo estudié con los grupos que pasaba como de las drag queens, pero también sea como en los grupos ñoños, así como de videojuegos, juegos de cartas, rol, etc., se generan ciertos tipos de jerarquías igual Y pasa lo que usualmente se habla en otros espacios políticos, que quienes han sido víctimas, en vez de ponerse en una posición de empatía con quienes han sido víctimas, deciden tratar de ponerse en la posición de tope, de ventaja, volviéndose ellos victimarios de ciertas características que ellos han sufrido. Y es el tema, es que la sociedad me hizo así, en un pésimo sentido, que es como... No... Que una chica te haya dicho que no quiere salir contigo porque no le gustan los videojuegos no te da derecho a acosar a todo el resto de las chicas porque todas son igual. No, tienes un problema de personalidad, eres una persona desagradable. No es tu hobby de videojuegos, es como, es tu falta de desodorante, no son los videojuegos. Entonces suelen darse esa replicación de violencia, que es como yo estoy muy abajo en una cadena, en un espacio, la mejor forma de posicionarme en otro, es una mezcla entre ser, como diría yo, chupa calcetines para ciertas personas, y puede ser que no te pidan tapar cosas, pero tú, es como, es que me voy a poner la camiseta, es que la oportunidad, es que cómo le van a hacer esto a esta o tal persona. Y por otro lado, ejercer tu violencia con quienes puedes ejercer violencia. Claro. Oye, Oye tenés... eh... Sí, justo uh ahí. -huh. No, no, yo quería ir... Eh... Para ir cerrando, quería comentar un par de cosas extra y una de esas es que eh, una de las cosas que fuimos conversando en los programas que a mí me llama mucho la atención es cómo se, cómo se vive esto desde el punto de vista del... de, de, lo, de, de la persona que gusta mucho de los juegos de, de Blizzard. Por ejemplo, yo he visto mucha negación, he visto mucha gente que, bueno, sigo jugando, he visto gente que no desinstaló todo, he visto muchas reacciones muy distintas. Eh, y por el otro lado, ¿cómo se vive esto desde de, de, de cómo, cómo pueden empezar ellos, Blizzard, a, a tratar de mejorar la situación? Eh, ellos mismos dijeron en algún punto, ok, vamos, ya hemos dado algunos pasos, vamos a seguir dando pasos, lo mismo de la tercerización de los recursos humanos. Es decir, ¿cómo, cómo va a seguir esto o cómo debería seguir por lo menos? Yo creo que ahí hay un tema de... Tienen que convencer a la gran parte del público y quienes estamos observando y que ahora estamos observando con más ganas. Recordemos que este no es el primer cagazo de Blizzard. Esto está súper para ellos y sistematizado. Es como nosotros no nos hubiésemos enterado si es que no se mete el Estado de California. Imagínate cuántas demandas tienen que haber tenido para que se haya metido el Estado de California. O sea, recordemos, no me acuerdo cómo se llama el compositor, pero es el que escribió el Lamento of the Highborn. Que ya su banner en Twitter es: odio a Blizzard, perdí 12 años de mi vida con ustedes. Eh, a ese nivel es como te de has defraudado a un montón de personas porque Blizzard era de ñoños para ñoños, ¿cachai? No. Eh, tenía toda esta mística. Entonces tienes que volver: uno, sentir disculpas adecuadas, así como pedir perdón, no disculparte. ...transparentar y demostrar que estás haciendo cambios reales, así eso signifique rearmar visual completo, y que es un proceso súper complejo. Después, está todo el tema, esta es una discusión que se habla antes en el arte y se hablaba mucho en película, que es, ¿puedes separar la obra del artista? A veces sí, a veces no, y es más complejo aún cuando se tratan de videojuegos, porque como estábamos hablando, un videojuego no lo hace una persona, rara vez lo hace una persona. ¿Hay mil personas de repente en un juego? ¿Dos mil personas? Y así es con eso. ¿Los vas a castigar a todos? Sí, no, es justo, es injusto. ¿Qué? Que es una... Es, es una tarea súper dura. Ahora, lamentablemente esto sigue siendo una franquicia, sigue siendo un holding, siguen siendo... Eh, trabajan por dinero y tienen seos y bla, bla, bla. Por lo tanto, en general, la única forma de que les duela algo es que dejen de, per, de percibir ganancias por ese algo. Entonces, ah. yo en lo personal, y esto no significa que le esté diciendo a los demás que lo estén haciendo, es como... Yo, adulto, mapache, responsable, mentira, es como... Mis bajas mentales me han llegado a esta, a esta solución. Es... Consumo pirata. Sorry, a mí como socióloga me encanta el Lord de huevo wow, y hay un montón de cosas. Que es como intentar no consumirlo, pero es como tampoco quiero llenarle los bolsillos a estas personas que generan este tipo de problemas. Frente a eso lo lamento, la, así como la única solución punto medio que yo he llegado en algunas cosas es consumo no formal o consumo pirata. No lo recomiendo para nadie, eso ha sido mi solución de, de mapache, bla bla. No significa que es voy a consumir todos los juegos piratas, no. De verdad yo soy una persona que trata de juntar la plata y consumirlo, revisar y tratar de ser responsable. Pero es como, si sientes que es como, no puedo dejar de consumirlo porque de verdad me encanta y no te, da, no te quieres quedar solo con los buenos recuerdos, como que está, o lo deja así como, cuando dice así como, de verdad está después de dejar el pan. Sí. O consumes de forma terciaria o, o pirata porque si quieres castigar realmente. Solo puedes castigarles por el bolsillo. Mm. Lo cual ha llevado, por ejemplo, con todo este escándalo, no sé si cacharon... ...que Coca-Cola se retiró como sponsor de... ...Overwatch. Sí. Sí. Es que, mira, ahí... Yo, ...yo entraría ya también como para ir cerrando el tema. Yo... ...no estoy de acuerdo que consumir pirata sea la solución. Que como tú bien recalcaste... por lo general, en un videojuego hay mucha gente trabajando. ...mucha gente que de verdad no... ...muchas veces no tiene nada que ver con lo que está pasando... ...y son solamente empleados dentro de la máquina... ...son Ajá. un engranaje más dentro de la máquina... Eh, ...yo creo que tampoco el concepto de... ...cancelar a un estudio en sí... ...es el que realmente responde... ...hemos hablado durante todo este tiempo... ...que estos son problemas que se dan a nivel cultural... ...que se dan en múltiples niveles... ...no solamente a nivel de la empresa... ...porque castigar a la empresa como por ejemplo Towson borró su cuenta de Twitter y la gente lo estaba celebrando pero nosotros sabemos que eso en el fondo no soluciona nada, no cambia ah. nada porque ella incluso mira de este modo, esta es una tipa que estaba en el gobierno de Estados Unidos negando que Estados Unidos estaba torturando, ella dejó de estar en ese puesto y ahora estaba trabajando en Activision ¿Cachai? Ganando quizás que dos millones de dólares menos al año, pero sin embargo seguía a cargo de esto y en esto no hizo absolutamente nada, ¿cachai? Entonces, más que, más que piratear los juegos, más que cancelar, quizás lo que nosotros debemos hacer es a nivel personal, quizás también un poco más a nivel introspectivo y, por ejemplo, tratar de construir dentro de nuestro círculo, ¿cachai? Instancias donde estas conductas, ¿cachai? Estas, agresividad, estas agresiones. Uh -huh. Estas esta tendencias vayan muriendo, ¿sí? porque en fondo, que... la única forma para que esa, estas cosas dejen de pasar a la larga es no haciéndolos más, porque eso es, eso es eh, efectivamente el cambio que uno busca, ¿cachai? ya sea eh, haciendo este, eh, toda esta columna de opinión, uh -huh. tratando de llevarle el tema a la gente, tratando de hablar. Es cierto que. Sí, es yo, que por yo no lo inmediato lo inmediato y a largo plazo, que es como claro. reeducar claro. a una persona nos vamos a morir 20 años. Pero tenemos que hacerlo, sí. ¿cachai? Porque lo tenemos hay una, que gratificación, hay una gratificación instantánea en poner un hashtag en Twitter que sea cancelar ah, no. Blizzard y chao. Ah, no. Dejo yo no más, creo ¿sabes? en eso como hashtag cancelar a alguien, pero... Por eso, para allá sí. voy, para allá voy, ¿cachai? Es que a lo que yo voy es que si bien es cierto, hemos hablado mucho de conductas, ¿cachai? De, de, de, de continuar estereotipos de de, de, de de cosas que son transversales, ¿cachai? por lo mismo yo creo que los verdaderos cambios que nosotros vamos a lograr, tanto como desarrolladores como, gente que, como creadores de contenido, como usuarios y como consumidores parte en el hecho de que nosotros también creemos con la influencia que tú también mencionaste, ¿cachai? con la influencia que nosotros tenemos en generar eh, instancias para que la gente se dé cuenta o para que aprenda o para que pueda también eh, absorber estas esta instancias, este conocimiento ¿cachai? de que esto es malo, ¿cachai? pero en el fondo es que eh, nosotros como todo este tipo de creadores, de contenido desarrolladores, usuarios, consumidores tenemos que ser nosotros los que nosotros a nivel eh, base queremos estas instancias de cambio en respuesta a esto, y no solamente por estar enojados por lo que está pasando, ah. ¿cachai? No solamente porque esto pasó, porque esto pasó hace un mes y ya ninguno de los medios grandes de publicaciones está hablando. Está hablando. Yo creo que, que, que es bien? como el no olvidar. Eh, dos es el no se haga, pero no es... Que no, no es el no me, no me tengo que enterar que lo estás haciendo, sino que no se debe hacer. Y acá el problema con Blizzard, y que es un problema súper su, grande es que Blizzard va a tener que ser como el castigo ejemplificador de cabeza si esto vuelve a pasar. Y lamentablemente es y nosotros como... nosotros sabemos que va a pasar. O sea, va a cien pica a Blizzard de nuevo, y me da mucha pena porque es por un lado, creo en el castigo ejemplificador, y se lo merecen, pero lo van a sufrir realmente los que son cargos médicos y más bajos que no tenían nada que ver. Claro. Entonces, es como, no hay ninguna solución, creo yo, en este caso, que no afecte a gente inocente que esté metida ahí por razones random de la vida. Mm. Porque, así como, no creo que toda la gente haya sido muajaja o no voy a ver así, si no me meto en este problema. Pero, ¿cómo castigas este tipo de, más allá de feo, malo, que acá no se haga, educar, que nuevamente educar súper bacán, pero es a largo plazo? ¿Qué consecuencias les das a estas personas? ¿Por qué realmente las vas a poder bañar de la industria? Debería. debería. Debería. Yo quiero creer que se debería y que alguien lo va a hacer. Pero se van a olvidar en un mes de quién fue el tipo que lo están investigando porque acosó a una tipa tanto, tanto, tanto, que se suicidó. No sé si por ahí está el nombre y es como... Ah, y... Pues sabe. Y con la fe que uno le tiene a los sistemas legales en general alrededor del mundo y siendo mujer es como lo van a mandar una clase de ética. Sí, totalmente. Como El, que la consecuencia a nivel cultural más grande que hay con ese tipo en particular fue de partida, aparte que lo echaron muy papelita, chico. porque tomaron su referencia en Blizzard, que era un NPC, y lo borraron. Esto fue todo lo que pasó. Y esto pasó antes de esto, antes de que esto se hiciera público, ¿cachai? Entonces, Ajá. bueno ahí hablamos de un tema de como no, no, no ser bomberos frente a este tema no llegar cuando el incendio está ¿cachai? a todo chancho, sino que tratar de trabajar conscientes de que esta es una weá que está pasando viene pasándose mucho rato y quizás también construir instancias para que esta weá deje de pasar ¿cachai? mitigar ¿Sí? el problema o sea, no es que sea así como social user warrior de, de redes sociales. No, eso no funciona. Van cuestiones súper básicas como desde la casa. Es como si tú veis a tu pega que están acosando a tu compañera, préstale ropa, ¿sabes? Si alguien te está diciendo que el jefe está abusando, créele, ¿cachai? Por último, escúchalo y no sea así como la, la, la, la, la, la, la, la, la. Totalmente. Pero ahora, de que Blizzard va a tener que pagar como cabeza de turco el tema, yo creo que Blizzard va a tener que pagar como cabeza de turco. Oye, ¿les parece si vamos cerrando ya el episodio? Mm -hmm. Dale. Me parece que, que, que es ya va por Quedó todo dicho y queda... Un creo va. Que bastante. Sí, bueno, obviamente el tema va a seguir ramificando, va a seguir saliendo cosas a la luz, pero bueno. Por lo menos tenemos la eh, logramos crear esta instancia como para informar un poco y para poder discutir y poder poner la, algunas cosas sobre la mesa que me parece que es importante. Así que con esto damos cerrado el episodio, no sé si no sé si el pato va ahí a dar algo, las redes sociales o algo o lo, lo hago yo. Eh, digamos, digamos, aprovechemos ya que nuestra invitada está aquí, que, está aquí, que ella tiene su presencia en redes sociales. Que ella diga sus redes sociales ahora. Sí. Yeah. Yo favor. estoy en general presente en Instagram, me hago a hacer difusión científica sobre temáticas relacionadas con videojuegos en el amplio espectro. Me pueden encontrar como arroba chivo investigadora. Bajo el mismo arroba y nombre me pueden encontrar en Twitch, streameo dos veces por semana si es que mi PC no explota. Eh, y a veces estoy en Twitter como Rocío Mieres 11. Así que estén atentos, ahí aviso charlas, eh, talleres, papers, Perfecto. memes. Maravilloso. <risa> sí, mapaches. Bueno. Sí, muchos mapaches, todos lo sabemos. <risa> <risa> Maravilloso. Ya pues, con eso entonces vamos cerrando. Recuerden también seguir las redes de, de Pagua, por supuesto, las redes de La Cuatrifuerza. Eh, y con eso nos despedimos de este episodio especial. Muchas gracias por eh, acompañarnos, Chivo, y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias por invitarme.